Peggy 18 En posición Bajamos el rappel ¡Vamos, vamos, vamos! Somos expertos en combate de rango cercano Maestros en aprovechar la ventaja táctica Las mejores fuerzas especiales de élite de varios países Somos Rainbow dispositivo! ¡Escudo desplegado! ¡Moveos, muchachos! ¡Alejos de la pared! Puerta reforzada. Preparando carga de demolición. ¡Vamos adelante! Objetivo en la primera planta. Activando carga. Detonación. ¡Seguidme! Tenemos una baja, solo quedamos cuatro. ¡El tren está a salvo! Las reglas del combate han cambiado. Es hora de reactivar a los Rainbow.